Hemos llamado a los dirigentes de INAPA que por favor que vengan a ayudar de nosotros Ya va para un año el motor dañado Y nos daban quincena y mensual Un chin del agua de hosto Y supuestamente ahora di que hasta el motor de hosto se dañó que por favor que vengan en auxilio de nosotros por el agua. ¿De qué tiempo están dañados los motores? Ay, mi por eso va para un año ya dañado esos motores y, dice, y dicen que vienen a arreglarlos. Han entrado una grúa para allá, entra, no saben hace cuántos meses atrás y no lo han arreglado todavía. ¿Cuál? Y que van a arreglar y van a arreglar y no arreglan a nadie. ¿Cuáles son los sectores que no tienen agua? La Isleta, Cerrejón eh, y el Paso de la Barca. La Toro también. también. Y la Toro, los Javieles. Muchísimo Entonces sectores. las autoridades de INAPA, ¿qué es lo que dicen cuando vienen? No dicen nada, los que trabajan en INAPA, los trabajadores sí, todo eso de aquí que trabajan en INAPA, lo que dicen que no, que lo van a arreglar y que sé yo qué, que van a arreglar los motores, y ahora está el de oto se dañó. Que los motores están quemados, y siempre vienen a arreglarlos, y nunca llegan el término de que arreglarlos. El de, y de otro lo, y los dos de aquí, y, y, y los dos de, de, de aquí. No hay agua, ni en cerejón, ni en aire está en parte aquí, en estos sectores. ¿Cómo ustedes se la se la arreglan? Bueno, mi hijo agarró chines de agua, de la agua. que cande del cielo. La Yo misma es que estoy usando. Y muchas la, la compramos. La compramos. Pues el río Yuna está ahí, pero esa agua no. Esa agua no, no, está muy contaminada. contaminada años, siempre no, este río está sucio. Y aunque estuviera limpio no se puede usar porque está muy contaminada.